El bardar es una técnica culinaria muy utilizada, aunque quizás no siempre se utilice este término. La técnica consiste en envolver una pieza de carne o de pescado con panceta, tocino o bacon. La finalidad es que al cocinarla se aporte jugosidad a la carne y se evite que se dure en exceso. Generalmente se suele albardar carnes que son más bien secas, pero también se hacen con pescado y con otros ingredientes a los que, además de jugosidad, se les desea proporcionar sabor. Las carnes que son duras y necesitan una cocción larga podrían tostarse demasiado en su superficie. Con el albardado esto se evita. Aunque principalmente la técnica del albardado se ha realizado con pancetas o similares, actualmente se utilizan muchos otros ingredientes con la finalidad de preservar el producto, que se cocina a la vez que le aporta un nuevo sabor. Esta técnica culinaria es igual de eficaz si se va a cocinar en el horno, en una cazuela o sartén. Evidentemente el aporte energético del plato se verá aumentado por la panceta o bacon que como sabemos aporta grasa pero como resultado proporcionará una carne muy gustosa, jugosa y sabrosa.